Estos son los resultados de las internas simultáneas 2017. Marito Abdo Benítez y Julio César Velázquez pugnarán contra la alianza de Efraín Alegre Hermes Leonardo Rubén Godoy.